Seguimos hablando de la Alcaldía, esta vez del concejal Fabián siñani y es que la justicia ha negado la modificación de la detención domiciliaria para la autoridad. Simplemente se han presentado tres declaraciones. E informativas, que supuestamente con estas ya se estaría enervando el proceso procesal número 2 del artículo 135, que sería que podría influenciar en los testigos, eh, partícipes y otros. Sin embargo, de ello, el Ministerio Público ha, ha demostrado ...con los antecedentes del de investigaciones. El juez primero anticorrupción se echó el pedido... ...del concejal de Sol.bo, Fabián Ciñani... ...quien pretendía modificar su detención domiciliaria... ...y poder retomar sus labores dentro de la alcaldía. No, en realidad ha solicitado la modificación... ...de las medidas sustitutivas... En el entendido que toda la documentación ya estaría en Fiscalía, eh, que podría modificar estas y que ya se habría tomado todas las declaraciones y que ya no sería necesaria la detención domiciliaria. Signani es investigado por las irregularidades en la contratación de la empresa Terza, a quien aparentemente habría favorecido. Se ha rechazado mi solicitud de, eh, de que eh, se modifiquen las medidas cautelares. Como se sabe, yo estoy con arresto domiciliario y he pedido que se modifique esto. Toda vez que todas las personas que se dijo que tenían que declarar en calidad de testigos ya han declarado, eh, toda la documentación que ha pedido el Ministerio Público, el, la Alcaldía de La Paz ha entregado, pero pese a esto eh, continúa eh, mi detención domiciliaria. El juez de la causa ha rechazado mi solicitud de que se modifique esto. Esta jornada a las 14.30 el la alcalde Luis de Villa ampliará sus declaraciones. El día de hoy declara el señor Revilla, también se ha presentado la declaración del señor Revilla, eh, está siendo citada para la siguiente semana la señora Medrano, que, que cursa ya la citación también. Es entendido, eh, si se dan cuenta, eh, si se le da el permiso a trabajo, obviamente va a influenciar en las personas que son testigos eh, todo el consejo. ¿no?